soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. Me preguntan en los videos anteriores qué hacer con los indeseables, con esas personas que asisten a los eventos y entonces tienen sus propias ponencias sobre el tema o interrumpen a alguno de los ponentes para contrariar su perspectiva. En videos anteriores les he respondido esta técnica, este principio fundamental en comunicación que es no alimentar al troll, no darle más poder del que ya tiene. Permíteles a todas las personas que puedas y que te permita además el tiempo de tu intervención, permíteles intervenir, permite que desarrollen su contenido y si contraría lo que estás exponiendo, no le des más poder del que ya tiene. Y con eso quiero decir, siempre agradece la participación de otro, permite que esa participación sea apreciada, igual que cualquier otra, y vuelve a tu terreno de exposición, a reforzar mensajes claves, a decir lo que para ti es importante, pero no le des más poder del que ya tienen. Por lo regular, los seres humanos respondemos antes a las condiciones negativas, a los comentarios negativos negativos y la tentación de responder a una agresión puede ser muy muy alta incluso para obviar las agresiones hay entrenamiento y tiene que entrenarse un buen vocero un buen comunicador porque si vas a decirlo dilo bien